Chicos, reaccionaremos al nombre para tríos. Vamos allá, vamos a ver los nombres para tríos. A ver si me gustan o no. Por cierto, estoy buscando un trío en arena. Name 33%. Bueno, no está mal. Name IGL, Fragger Support. Bueno, el que lleve Support es un poco caca, ¿no? Pero bueno. It's one y two, it's three. Ah, no me gustan mucho. Bueno, chicos, creo que no hay más. No, no hay más. Gente, decime por los comentarios nombres para tríos.